seguridad de lotería electrónica presente siempre aquí en el estudio. Atención a nuestros amigos de Peñuelas. Anoche hubo un ganador de premio secundario de Loto Cash por la cantidad de 25 mil dólares. Este premio cayó en el garaje Arroyo de Peñuelas, así que muchísimas felicidades al ganador o ganadora. Para mañana miércoles, el Powerball tiene un premio de 508 millones de dólares, mientras que el Loto Cash cuenta con 540 mil dólares que te los dan en un solo pago, al igual que la doble revancha que tiene.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 es el 2. El número ganador del Pega 2 es el 6-2. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 62. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte, Puerto Rico. Ese boleto, hermano. El número ganador de Pega 3 comienza con el 1. Segundo número. 5. Tercer número repite el 5 el número ganador de pega 3 es el 155 repito, el número ganador de pega 3 en la tarde de hoy es el 155 y, y ahora pasamos al pega 4 mucha suerte familia el número ganador de pega 4 comienza con el 2 segundo número 8 tercer número un último número de Pega 4 es el 5 El número ganador de Pega 4 es el 2875 Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy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 Regístrate como donante de órganos y tejidos en DoneVidaPortoRico.org con el auspicio de Home Complements, Home Decor y el mercado de juguetes.